Bueno, saludos, en esta hora les quiero mostrar un método de que les permitirá compartir internet desde su computadora a su dispositivo y además a otros computadores. Una vez leen, le den el link que les daré en la descripción del video. Dan clic aquí en saltar publicidad. Luego, después de que esperen los 5 segundos de publicidad, dan clic en saltar publicidad. Luego les aparecerá una página así. Damos clic aquí en descargar. Eh, este programa no demora nada la descarga es muy balsudo eh, una vez termine la descarga en mi caso se va a descarga eh, depende de donde lo tengan dirigido bueno nos vamos a descargar mi caso está aquí eh, Como pueden ver, aquí está. Bueno, una vez se les descarga, que les quede un archivo así, le dan clic derecho, extraer aquí. Se les va a quedar una carpeta con un archivo como este. Dan doble clic, luego clic en sí, luego clic en install. Y aquí vamos a configurarlo le vamos a poner el nombre que nosotros queramos en mi caso lo voy a poner eh, y de contraseña del 1 al 9 Un clic en aceptar estos dos archivos ya los podemos borrar Una vez hecho ello, ya podemos cerrar aquí el programa, él va a quedar aquí. Mírenlo aquí. Entonces nos vamos a nuestro dispositivo y le vamos a poner eh, la contraseña del nuevo Wi-Fi. miren como pueden ver aquí está dice youtube YouTube entonces aquí no se olviden que fue que la contraseña que le escribí fue del 1 al 9 Entonces vamos a poner la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Luego clic en aceptar, conectar. Como pueden ver ya tengo conexión a internet. Ya está conectado. Bueno eso ha sido todo por hoy, miren que comienzan a actualizarse las aplicaciones porque está conectado. Eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. Este programita es fácil y sencillo, de muy sencillo para manejarlo y muy fácil a la hora de descargarlo y muy balsudo, muy liviano. Así que eh, no se olviden cómo descargarlo y cómo instalarlo y espero sus comentarios. Que la pasen bien. Chao.